Hola. Gracias por la visita. Para hacer el símbolo de la barra rota tan solo tiene que mantener pulsada la tecla de Alt. Sí, la que está entre el espacio y la tecla de Windows, mientras teclea los números 0166, ojo, que solo funciona con el teclado numérico. Al terminar con los números suelte la tecla Alt y se introducirá el carácter.